bien y criticamos y combatimos lo que está mal. Y así será nuestro norte, como así lo fue durante este gobierno que culmina. Si hacían una cosa buena, nosotros no teníamos ningún empacho en reconocerla. Si la hacían mal, los íbamos a criticar. ¿Qué hizo, qué anuncio eh, o mejor dicho, qué designación que merece este reconocimiento. Que por primera vez en la historia del Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, se va a nombrar un director civil, porque hay que aclarar que hubo civiles, pero que habían sido militares, o sea, generales retirados, que ya no eran activos, lo nombraban jefe del DNI. Bueno, el que está en el DNI Cifrido está retirado, pero había sido un militar con 30 años. Este no, este es un abogado sin ningún tipo de vinculación militar ni policial. Un abogado de los tribunales de la República. Luis Soto será el nuevo director del DNI, el principal instrumento ...de investigación y seguridad del Estado Dominicano, el DNI, el departamento directamente dirigido por el Presidente de la República. El hecho de que en el anuncio del nombramiento de Luis Soto, Luis Abinader dice en su Twitter, queda designado el doctor Luis Soto para que refuerce la seguridad nacional... Y garantice la privacidad de los ciudadanos. Aquí el DNI se convirtió en el gobierno del PLD, especialmente de Danilo Medina, en un instrumento de chantaje aqueroso, grabándole la, llevándole la vida personal de los ciudadanos, violando la ley y la constitución de la república, violando la, priv la privacidad de los ciudadanos. Esa gente interceptando llamadas y escuchando todo lo que hablan los ciudadanos. Una violación flagrante. A eso se prestaron esta gente. A eso se prestaron esta gente. Entonces. Y, y con cuantas aquerosidades. Que esos organismos de seguridad y de investigación son capaces de prestarse. Ese DNI. Que en los tiempos de Balaguer ni hablar, porque a, ahí eso era un instrumento de, de instrumentar expedientes falsos a opositores al gobierno de Balaguer. Y, y, y, y, y, y en los interrogatorios que le hacían a la gente, lo torturaban, lo asesinaban, planificaban muerte de ciudadanos por ser opositores al gobierno. Y el DNI era una verdadera vergüenza de terror. Una maquinaria de terror, de fabricación de expedientes, gente por no sé, del régimen. Luego, cuando Alaguer sale del poder, que llega un proceso democrático con la llegada de Antonio Guzmán, aunque hubo ciertos avances, pero el DNI quedó siendo dirigido por militares, militares con una mentalidad trujillista, con una mentalidad represiva. Y de, y, de, y de interferir en la vida privada de los ciudadanos. Los organismos de seguridad no están para eso. Ya en esta época moderna. Ni la seguridad del Estado se basa en usted entorpecer la vida privada de los ciudadanos. Y Luis, y Luis está actuando así porque Luis fue víctima de, de toda la conjura que este gobierno le quiso armar. Recuérdese, el coronel de la escolta de que, que le, le, le interceptaron la llamada y, y, y, y le tenían grabado todo. Entonces, qué bueno que Luis Abinader, aparte de que haya nombrado un civil para quitarle ese, ese ropaje militar a ese organismo y darle un carácter democrático y darle un carácter moderno y darle un carácter de una institución que tiene que estar al servicio del desarrollo de las instituciones y de la democracia. Y en un intelecto al servicio de, de, de maquinaciones y de chantaje. De esa TNI, los chantajes que se han producido aquí contra opositores y empresarios. Mira, sabemos que tú estás apoyando a fulanito de tal el opositor. Te vamos a mandar impuestos internos. ¿Tú esa vaina lo hacían? ¿Tú esa vaina lo hacían? Mira, eh, eh, te vimos meterte en una cabaña. Tú sabes que tú tienes tu mujer y, y, y, y sabemos con quién tú andabas. Toda esa vagabundería hace ese organismo para chantajear, para denigrar la, la dignidad de, lo, de los ciudadanos y a, to, a todas las asquerosidades, a vidas y por haber, se prestaba ese DNI. Que hacía tiempo que ese antro de, de, de diablura, porque ahí nada más se cuecen diablura. Debió tomar un, un, un rumbo diferente. Ese DNI hace tiempo, igual que la DNCD, es, es, eso tiene que ser eh, readecuado. Eso, eso, eh, y, y, la, y la misma Policía Nacional, Lu, Lu, ojalá Luis, eso que hizo hoy con el DNI de nombrar un civil, un abogado, que fue por cierto ese abogado, junto con el actual consultor, con el consultor jurídico que Luis anunció, el doctor Antoliano Peralta Romero. Los que defendieron al coronel y al muchacho de, de, de, de Claro. Fueron ellos que lo defendieron. Ese que va a ser director de DNI. O sea que eh, eh, eso, eso que se prestaron a hacer todos esos chanyullos. Van a tener esas dos gente ahí investigando toda esa vaina. Buenas, tarde. Buenas, tardes. Buenas, tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. bien. Bu yo te pregunto a ti, Omar, entonces este personaje no va fuera, ¿no? Y no, a, a ver, no va a tratar de cambiar ese este, este tipo de personas. Tiene que bajar el televisor porque no se está escuchando absolutamente nada. Absolutamente nada. Sí. Sí, mi pregunta es, Omar, ese personaje que se ha prestado para eso no va fuera de la fila porque esta gente no puede seguir ahí. Bueno, ellos toma, van a tomar las medidas del lugar ellos ellos ellos van a tomar la medida de lugar todas esas medidas ellos le están dando poderes para que actúen para que actúen es lo mismo que que tiene que limpiar también claro que sí claro ahí tiene que producirse una limpieza en todos esos organismos tiene que producirse una limpieza en la DnCD en la policía tiene que producirse una limpieza buena tarde Buenas, buenas, los de Buenas por aquí. Buena. Buenas. por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Buenas tardes, un placer. Eh, es para hacer una denuncia aquí en Loma de la Joya. Después del puentecito, es un campo de batalla. La policía que venga ahora mismo hay un. un, un eso parece un campo de batalla. ¿En loma de las la joya Si usted pudiera oír los tiros que están tirando. ¿eh? ¿Y, y, ¿Y quiénes los son los que tiran los tiros? En los Leones, en los Leones. No, yo no sé quiénes son, porque uno está trancado aquí con un hoyo todo ese tira. Y las casas son de zinc. Ay, y uno Dios. vive con un temor, eso cada rato que se arman esas tiraderas. Así es que... Bueno, ahí, la es, policía en aviso ahí está la denuncia. Decir. Ellos ven el programa. Tal vez o sea, imagínense esa gente que están cansados y, y, y, y aparte de cansados, que con este cambio de gobierno no se sabe cuáles van a quedar ahí, cuáles se van. Estos son van a ser tres días que probablemente sean tierra de nadie. No, claro, porque ellos... ellos ah, ellos... bueno, ah, pues está bien. Ojalá que usted en otro programa usted lo, lo, le dé seguimiento, porque eso se da a cada rato. Aquí. Está bien, gracias, gracias a usted. Vamos a esperar que, que, que la policía, a algún policía se conduela.